¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo en mi canal, soy Xavi Luque. Si os está gustando el contenido del canal, no olvides de suscribiros en la parte de abajo donde la descripción o el botón que os dejo arriba en los vídeos. Y vamos a ir con Albania en el festival de Eurovisión, uno de los países, como digo yo, evoluciona a lo que se ve en la final nacional, a lo que luego se ve en el festival. ¿Qué, qué comen estos albaneses? ¿Cómo cantan esta gente? O sea. Mucha gente también, damos por hecho que no van a pasar por eso, porque a lo mejor la presentación en, en la final nacional no nos ha parecido lo suficientemente buena, pero es que luego llegan al festival, ya te digo, evolucionan, o sea, es otro nivel. Vamos con Albania para que lo veáis vosotros mismos. O sea, una voz tremenda. Genial el debut de, de Albania. Si no quieres ver, si ha apuesta en escena realmente muy, muy escasa, muy sencilla. Esta podría decir que es la, la canción que menos me ha gustado de Albania. Creo. No entendí nada. When I want to I 16 años creo que tenía mm. Bueno, como podéis ver en directo, estas que son la pasada. Me gustaba más en Albania esa canción. Y aquí la reina de Albania, Rona Misliu. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A, qué, a quién le ha roban un pulmón? <risa> ver, ¿Cómo puede cantar así? Para mí, bueno. Pues me dio medio injusto. O sea, me gustaba la canción, pero... O sí, sea, yo creo que había mucha competencia. Ay, ay, ay, ay. Un temazo. Muy injusto de no pasar a la final La reina era rona, pero es que este es el rey El rey ¡Qué voz! De lo mejor que he escuchado Tiene unos largos, unos agudos. Fuera, fuera, fuera de este mundo. Hoy ¡Oh, No, Es que me gustan todos. Te digo, tienen unas grandes voces. prodigiosas. El año en el que. En el que se canceló 2020 bueno, 2021 después de la pandemia Muy injusta Muy injusta que no pasara Después de esta noche Nos fuimos de fiesta <ríe> La verdad no lo pasamos muy bien A pesar de que ya estaba en poléca para caer Triste Pero fue súper agradable Bueno, brutal Albania, ya digo, no sé qué comen, pero tienen unas voces esta gente, o sea, es brutal, brutal como, como, hacer, como lo hacen en directo en los albaneses. Y hasta aquí el vídeo de Albania en Eurovisión, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis de darle like y suscribiros al canal, hasta el próximo.